Señora, y lo prometido esteu aquí, hizo un compromiso el joven Robert Frías y salió ganador victorioso en la ADP. Mi hermano, bienvenido. Felicidades. Buenos días. Buenas tardes, Néstor Villalona. Engel. Eh, Engel. <risa> buenas tardes. Siempre tengo problemas con el nombre de Engel. <risa> no, <que risa> <normal. risa> buenas tardes a toda la ciudadanía franco-macorizana, el país y el mundo que a través del Internet pues le dan seguimiento a este programa, una manera diferente de hacer televisión en San Francisco de Macorís. Y gracias a ustedes por permitirnos estar aquí una vez más. Y como prometimos en la campaña, que después del proceso electoral, después que saliéramos electos, estaríamos aquí dándole las gracias a ustedes y a los profesores y profesoras que han confiado en nosotros. Hermano, por mucho usted ganó, ¿verdad? como lo dijo eh, aquí. Bueno, debemos aceptarlo con humildad, fueron muchos votos, realmente el, los profesores se mantuvieron ahí firmes, resistieron algunas dificultades del proceso, Dios nos bendijo con lluvia y los maestros se quedaron ahí esperando, eh, tener el derecho para favorecernos con ese voto y gracias a Dios primero y luego a, lo, a los profesores y profesoras y a ese gran equipo de trabajo que nos acompañó en este arduo proceso, porque no fue fácil, no es fácil. Eh, en la ADP, por lo menos en lo municipal, los comités municipales no tienen un salario, no hay un beneficio particular, sino es, o sea, en el caso nuestro, si no es más que el deber, el compromiso con la sociedad, el compromiso con la clase magisterial y el ímpetu y el deseo de, de colaborar y servir a, a la comunidad, y en este caso San Francisco de Macorís. Y, y los profesores sienten un alivio de que un joven emprendedor eh, como tú esté a la cabeza de eso, de la mano también de, del compañero Sisto Gavín, un equipo eh, de asesores que pueden tirar para adelante. Porque eso es lo que se quiere, que se defienda en el momento de, No claro. es porque usted ganó, no, no, es que ahí no debe defender el magisterio. Hacer el trabajo y lo que nosotros, de lo que hablamos durante toda la campaña, que hablamos de atención a jubilados y pensionados, de lograr que la ADP se reencuentre con su historia, poner el sindicato a disposición de las comunidades, de los clubes deportivos, que hacer cumplir las diversas normativas, la ley general de educación, el estatuto del docente, que en educación está todo escrito. Y si nosotros lográramos desde el, desde el sindicato que los ministros de educación, lo que han pasado y el que está y lo que puedan venir, hagan cumplir la ley tal cual está plasmada, tendríamos avances significativos en materia educativa. Ese es el compromiso que nosotros hemos asumido y vamos a asumir, y por eso decíamos, en el momento ya que se dio a conocer, ya la comisión electoral nos dio a conocer que habíamos sido, habíamos salido electo y le decíamos eso, que vamos a luchar. Y esperamos que las autoridades pues, sean bastante, bastante eh, humildes, sinceras, honestas, que pueda haber una comunicación diáfana que nos pueda avanzar, que nos pueda, nos pueda permitir eh, avanzar. Y que apostaremos siempre al uso de la diplomacia, que mediante el diálogo y la comunicación se puedan resolver, por lo, por lo menos, los problemas básicos de la educación dominicana. Ahora bien, todo va a depender de la actitud y la disposición que tengan las autoridades a darle salida a esas necesidades eh, primarias. Porque si no hay respuesta, entonces, mediante el diálogo y la comunicación, entonces las calles están ahí a espera de nuestra reacción. Así mismo. Bueno, fuerte, fuerte, nuestro amigo Robert Frías. Entonces, a principios de semana y en otras eh, ocasiones en que tú has visitado el programa, hablaste sobre los eh, concursos de oposición verdad de maestros donde en esos concursos están jóvenes graduados recién salidos de las universidades del país que quieren entrar en el sistema público a enseñar a dar clases a los niños y niñas del país y también en el nivel superior a los adolescentes que quieren eh, verdad tener una base sólida de educación para entonces entrar a la universidad o para salir también hacia la vida laboral entonces ¿Cuál será el papel tuyo, Robert, y como presidente de la ADP en este proceso del concurso de oposición que todavía, hasta el sol de hoy, no tenemos eh, constancia de qué es lo que va a ocurrir con esos jóvenes profesores? Bueno, ha sido un burgalabuso por parte del ministro de Educación, violentando por eso lo que expresaba anteriormente, si hiciéramos o si asumiéramos el compromiso de cumplir la ley. La ley general de Educación 6697, en su artículo 139 expresa lo siguiente, la única manera de entrar al sistema educativo público de la República Dominicana es mediante concurso de oposición docente. Ahora bien, si se realiza el concurso de oposición docente que está contemplado cada seis, años, nosotros una, cada seis meses, perdón, nosotros no aspiramos a que se haga cada seis meses por lo que implica la logística y el, la inversión que, que amerita esto, pero sí por lo menos una vez al año. Pero el Ministro de Educación actualmente violenta lo que dice la ley del concurso de oposición y prefiere incidentar un proceso de concurso de oposición para luego entonces contratar, y es lo que se ha estado haciendo, violentando el derecho de esos graduados de la carrera de las diversas áreas de la, de la educación y de las diversas unidades de, de universidades del país. Entonces eso se convierte en un abuso, en un atropello a esos profesionales de la educación y nosotros queremos precisar aquí. Vamos a defender a esos postulantes en el escenario que sea necesario y en el escenario que así las autoridades determinen. Porque al día de hoy no se le ha dado una respuesta a esos postulantes del concurso de oposición que esperan que se le comunique a la sociedad por cuáles razones fue que ese concurso de oposición no pudo, no pudo continuar no se le pudo dar continuidad y cuáles fueron los males que estuvo el mismo, que todavía la sociedad no lo conoce, nosotros como dirigentes de la ADP no lo conocemos y eso es un atropello a, esa clase, a, a, ese, a, eso, a esos graduados de la educación. Y puedo decir que nosotros vamos a defender en el escenario que las autoridades entiendan a esos postulantes del concurso de oposición, porque todos tenemos los mismos o debemos tener los mismos derechos como lo establece la constitución de la república. Todos los dominicanos y dominicanas deben gozar de los mismos derechos y de los mismos privilegios. Entonces, en ese sentido, los postulantes del concurso de oposición pueden confiar en nosotros que vamos a hacer lo que sea necesario para garantizar que se le dé la oportunidad de participar en el concurso de oposición y que el mismo se reanude a la mayor brevedad posible. Nuestro único compromiso es con la clase magistral. En este caso, que los postulantes no son todavía miembros del sindicato, pero lo vamos a defender. Lo defendimos en el, en el abusivo concurso del 2019 y lo hemos defendido en el abusivo concurso del 2021. Y cuantas veces sea necesaria, los vamos a defender hasta que se hagan respetar las normativas que rigen ese concurso de oposición docente. Así mismo. ¿Y qué harán al respecto entonces? Bueno, nosotros vamos... Eh, ya más adelante, porque todavía no hemos tomado posición, ya la comisión electoral va a determinar en qué momento se toma, eh, vamos a tomar posición, pero lo primero que haremos y asumimos el compromiso, vamos a proponer al Comité Ejecutivo Municipal, porque un, el, el Comité Ejecutivo Municipal es un organismo colegiado donde hay 11 dirigentes donde, y para tomar cualquier acción debe ser sometida allí y votada por la mayoría. Y lo primero que nosotros vamos a hacer, someter a ese comité ejecutivo municipal para hacer una gran convocatoria con esos postulantes del concurso de oposición docente y desde allí entonces que sea mediante ese encuentro con ellos, determinar cuáles acciones podíamos nosotros tomar contra ese abuso que se ha cometido a esos postulantes del concurso de oposición docente. Así que ellos no están solos, cuenten con nosotros y, no, y le defenderemos en todo momento. Ahí está la palabra de, del ganador electo. Mi hermano Robert Fría, amigo mío, Robert Fría, antes de. Así es, ¿sí? así Yo, es. Después sí. No digan que me están criticando y que no, que usted. Tranquilo, que el mío es Robert Fría, de la mano de Sisto Gavín, que desde pequeño vi, vengo siguiendo el trabajo de Sisto. Sí. sí un hombre, noble, pero cuando no. cuando tenía bigote. Claro, sí, porque se lo quitó también. <risa> eh, Nos no decimos algo que no puede ser aquí en el aire, pero es <risa> mío. <sí. risa> Robert Fría. Hermano, muchas gracias y estamos aquí para servirle a usted y a. Y a todo el magisterio de la ADP. Gracias, gracias a ustedes por la, bueno, lo por prometió, la oportunidad. Y, lo cumplió, aquí está el hombre. y vamos, así vamos a dar seguimiento y cumplimiento a todos los que prometimos y, y lo que asumimos en la campaña. Muchas Muy gracias. Bien. Un gracias. aplauso, un aplauso a Robert, que está aquí activo.